Linda Carrillo ya, Luco el Zaiburuá, Congreso Natara Torritaco, Gustio y Egunón. Y especialmente buenos días para aquellos y aquellas de ustedes que nos honran estos días con su presencia. Un país que es pacífico, que es trabajador y que es acogedor. De verdad, les deseo una feliz estancia en nosotros y que estas jornadas sean realmente provechosas. Ore Andia itsatiz gain, Gústiz Posgarria Danietza eskola likalaren naziarteko lehenengo pizarrari aziera ematia. Bitzar honek agerian ustentu begi el el nagusietako bi: hezkuntza bona bermatzea eta enpleguaren sorkuntza alegia. Ostavat trenmindiaren atarian gizarte, gizarte perria sortzen ari zaigu euskal gizarte ya que previamente salten de tal daque tac asco ena complejo actirá Europa consuando salarse da irúorlo on diez garantzenaridira lenengo informacioneren guisartea indarres sortuda gure artean bigarren probablezasioa nausiteko joa eta irúgan irúgarrenak informática ciencia la tecnología teknikan oñarritu tako zibilizazioa, gartzen ari den bitartean, etekin handiak, la karta berarekin paina, aldiberean rosoi gabeko bilburak eta mehatsu sentimentu bat sotarasten ditu. Euskadin informazioaren gisarterantz abiatzearen erronka bikoitza da. Alde batetik, eremu sozialean gauzatzeko aleginak egin behar ditugu hau Bastarki aurre egin behar diogu eta eta ez dakitenen artean que ez segote. Beste alde batetik, erronka ekonomikoa da. Ondu zabalera edatzen den hurrian, Euskal Gisarteak bere lehakortazoneiten gabe indartu behar du sortzeko almenazen dotuz eta osondo kwalifikatutako giza guisa biden ezagupenak behar bezala aprobetsatu. Gaur, asten da bitzaron honetan formazioaren gizarteak, beste erri eta erkidegoetan duen beharrak betetzeko, hizkuntza sistema ezberdin kematen dituzten antzunak, astertu eta estabailatu nahi dituku. Bet beste, administrazioetan egindako zaioei buruzko valorazioa eta asterketak zaudu ditugu berean. Eusko Jogaritza, ahorrera era mandituen oposamen, eki menetan, eurriak, jakaretsi naidizkizuegu, inolako, zalantzarik, gabezuek, benetako, protagonistak zaretekaur, hemen, congreso anzabaltzenarik den, en esta Estamos sometidos a grandes cambios y transformaciones. De un lado la globalización económica, de otro lado el proceso de innovación europea, y sobre todo ello, y sobre todos nosotros, influyendo la mayor de las transformaciones que en los últimos tiempos, la de la sociedad, de la información. Ello nos está sometiendo a contestar dos grandes preguntas a todos los países, a todas las empresas, a todas las familias, a todos los sistemas, también al educativo. La primera es, pregunta ante la desigualdad, si esta va a avanzar o no. Si como consecuencia de todo esto los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres, y la segunda es en relación con el tamaño. Hay que responder ante nuevos retos desde estructuras más grandes, desde países más grandes, desde empresas más grandes, desde países más grandes. O habremos de coordinar nuestra respuesta desde un punto de vista internacional. Y a continuación, en base a sistemas locales bien comunicados, bien asentados, sobre proyectos viables desde un punto de vista económico y social, poder responder siempre en red a las nuevas necesidades. Y las respuestas a las respuestas, estas dos preguntas son respuestas difíciles de contestar. Nosotros creemos humildemente aquí en Euskadi que fundamentalmente la respuesta es un quizá y un depende. Depende de en qué capacidad, en qué medida tengamos posibilidad de basarnos sobre todo en tres grandes conceptos que son los que van a permitir la respuesta a la pregunta de la desigualdad y a la pregunta del tamaño. La respuesta, con nuestro punto de vista, está basada en la teoría de lo que yo suelo denominar en algunas ocasiones las tres P's, la P de personas, la P de preparación y la P de proyectos. Están indisolublemente unidos en el espacio en el que hoy nos movemos. Por eso, al comienzo de esta legislatura y en septiembre del año 99, en el primer de política general, el Gobierno vasco presentó la iniciativa de Euskadi 2003 precisamente porque buscábamos este triple objetivo el de la cohesión social y territorial el de la calidad de vida y el de la modernización dividiéndolo además en dos partes bien diferenciadas el área de la modernización y el área social resumiendo lo que veríamos precisamente en torno a esa doble naturaleza económica y social reto al que se enfrenta la sociedad vasca pero del reto al que se enfrentan resto también de las sociedades de nuestro entorno. Entre los proyectos recogidos en esta iniciativa estaba el programa al que ha hecho referencia el seguro, el programa premia de de las tecnologías de la información en el área de la educación, programa que avanzaba ya, perdonen ustedes la falta de humildad, en lo que iban a ser con posterioridad las definiciones que la propia Comisión económica hiciera en marzo del año 2000 en relación en los programas Europe y -e Learning ahí se decían para el conjunto de Europa que conectar a la red y situar en la era digital a toda ciudadanía en primer lugar, crear para Europa eh, la formación digital en segundo lugar y velar por que el proceso fuera socialmente integrador en elementos claves a desarrollar por parte de las diferentes administraciones, de las iniciativas públicas y privadas en el conjunto de Europa. De acuerdo con aquellas orientaciones nacían además los objetivos que hemos pretendido desarrollar desde el gobierno vasco, desde el conjunto de las instituciones vascas. En definitiva, que en el año 2001 como se pretendía, todas las escuelas habrían de tener el acceso a internet, que en el año 2002 todo el profesorado debiera estar capacitado para utilizar sus posibilidades que para el 2003 el alumnado deberá también poseer ser formación digital en el momento de finalizar sus estudios posterioridad ya a lo largo del debate de este año 2000 el gobierno vasco ha puesto en marcha el centro uh, de ese plan estratégico de Euskadi uh, en el siglo XXI el plan de Euskadi en la sociedad de la información tiene dos grandes partes la primera es de ...recursos ordinarios y la segunda de dedicar recursos extraordinarios. Entre los recursos ordinarios decidimos en el conjunto del gobierno... ...por primera vez en los presupuestos del año 2000... ...que el 5% de nuestro presupuesto operativo... ...de que el 5% del presupuesto operativo de cada departamento del gobierno... ...debería de estar fundamentalmente dedicado a la preparación... ...de la sociedad vasca en la era de formación... ...bien desde el punto de vista de empresa y por dentro hacia la concienciación de los sectores que venden de cada uno de los departamentos. Y en segundo lugar, pusimos en marcha una serie de programas extraordinarios con recursos también extraordinarios en el entorno de 22.000 millones de pesetas en tres años para desarrollar 20 proyectos. 20 proyectos entre eh, los cuales eran desde el voto eh, electrónico o el establecimiento de un fondo de capital riesgo para apoyar, eh, proyectos en materia de adaptación a la sociedad a la información, hasta impulsar el comercio electrónico de nuestros comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo destacaría fundamentalmente a los efectos del Congreso eh, que aún nos reúne aquí, tres ideas. La primera es la del programa del Internet para Todos, un programa que está recientemente puesto en marcha, prácticamente planteado hace dos semanas, desde el 1 de diciembre está desarrollándose, es el programa el y Test Conéctate, que en definitiva lo que pretende es a través de una serie de ayudas realizadas por la administración en conexión con las instituciones financieras, posibilitar una suma de más créditos blandos para acceder en definitiva a la posibilidad de lograr dos objetivos en los próximos tres años. Primero, doblar el número de ordenadores domésticos, Tenemos en estos momentos alrededor de 200.000 quisiéramos acabar dentro de tres años alcanzando el doble de los que actualmente tenemos y la segunda y muy importante, publicar por cinco aproximadamente las colecciones que eh, tenemos en estos dos por parte de las familias vascas a la red que son de 50.000 aproximadamente estos son los dos grandes objetivos que vendemos con este programa. En segundo lugar la segunda idea es la de asegurar el derecho a la formación para la reinserción en el mercado laboral intentando no hacer y por lo tanto disponer de un conjunto de recursos de las administraciones públicas a través de una ventanilla única para posibilitar un programa de formación individual a cada parado o parada y en tercer lugar el programa el desarrollo de la pandemia, al que se ha hecho referencia por parte, de parte del seguro eh, parte del consejero que es no es otra cosa sino la extensión al eh, de el sistema, el sistema educativo de eh, la sociedad de la información pretendiendo un objetivo que es el que me imagino se desarrollará por nuestra parte en términos de explicación en los próximos tiempos y es el acceso universal a los recursos informáticos y telemáticos de todo el profesorado y el alumnado fundamentalmente a través de dos líneas de un lado eh, mejorando el ratio de alumnos eh, por ordenador prácticamente reduciéndolo a la mitad que actualmente tenemos que es de 20 en los próximos, en los próximos tres años y eh, por lo tanto, además, realizado con independencia de su escolarización en redes públicas o concertadas. Termino, por tanto, dando una especie de diálogo rapidísimamente relación con lo que a las instituciones vascas, conjunto de instituciones vascas, gobierno, diputaciones, ayuntamientos y especialmente al Departamento de Educación nos preocupa para los próximos tiempos. La primera idea, el desarrollo de la sociedad de la información es una prioridad. ...de las instituciones vascas, lo es del gobierno y lo es del Departamento de Educación. En segundo lugar, por eso hemos puesto en marcha el plan de Euskadi en la Sociedad de la Información... ...con un doble contenido, recursos ordinarios y recursos extraordinarios... ...pero todos ellos puestos a disposición de adaptar nuestra empresa pública... ...y el conjunto de nuestra sociedad a la Sociedad de la Información. En tercer lugar, creemos que en la ciudad moderna la clave es la creación... De conocimiento. Y esta depende este depende de la generalización en el uso de ordenadores y su conexión a Internet. En cuarto lugar, el Gobierno y el Departamento de Educación pretendemos situar con nuestras iniciativas al alcance de todos los ciudadanos vascos eh, el acceso de, a la sociedad de la información. En quinto lugar, que nuestro objetivo es sociedad, construir una sociedad moderna, pero una sociedad para todos y en este sentido modernización debe de caminar de forma paralela a equilibrio social en sexto lugar que las nuevas tecnologías deben ser instrumentos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas para construir una sociedad más humana más solidaria y más cómoda para vivir solo tiene sentido generar progreso y tenemos en cuenta que detrás del progreso hay personas a las que tenemos que generar un mejor nivel de vida hay que progresar pero hay que hacerlo acordándose de todos. En séptimo lugar, que todos tenemos que hacer un esfuerzo. No sirve con que lo hagamos las administraciones o las personas que estamos en esta sala. Es el conjunto de la sociedad que tiene que comprometerse en ese proyecto. Y por tanto tenemos que hacer un importante esfuerzo para desde aquí irradiar estas necesidades al conjunto de la sociedad. En octavo lugar, que es necesario eh, decir claramente... Y hacer claramente un reconocimiento eh, por parte de las instituciones vascas y también, eh, por supuesto, del INDACARI a todos y cada uno de los profesionales que desde el ámbito de educación no solamente estáis convencidos de la necesidad de adaptarnos a la sociedad de la información sino que lo estáis practicando en el eh, día a día en noveno lugar que Euskadi es un país pequeño que vamos a ser siempre pequeños que estamos a la misma distancia de París y de Madrid que lo estábamos en el siglo XIV y que por lo tanto no podemos permitirnos el lujo de estar desconectados del mundo el objetivo por lo tanto no es aislar sino conectar a Euskadi con el mundo, conectar a las sociedades, a las empresas a los ciudadanos y ciudadanas vascas en el mundo y para terminar hay que concluir que un país con éxito es un país con ideas Euskadi tiene muchos problemas. Les aseguro que es un país con ideas y con ilusión para llevarlas adelante. En definitiva, cambios, nuevos tiempos, nuevos retos, que hay que observar no como un problema, sino como una oportunidad para todos. Evidentemente, pudimos decir qué desastre si hacemos las cosas bien, pero qué maravilla, hacemos las cosas como debemos y si somos realmente sensatos. Beste rigabe, eskerrik asko berriro diote tortxagatik eta beste bertarte. Mille eskerok.